De que fue en el vídeo de este año el chistón. Pues yo creígo que podrían ver una historia de científicos locos. ¡Va, yo ya lo el año pasado! No, mi yo es una historia en la playa. Una de terror. ¡Mi yo de misterio! No, mi yo la mía historia. ¡La mía! ¡No, la mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! La mía! Callazos, Jenny Pro. Siempre acabas tricolotiaus Que no sabe trabajar en equipo. Mirazos a Valentín y Enar. A la fin van a resultar. Él es grans y vosotros el Chicos. ¿Y yo? ¿Y yo qué? Pues que podrían ser la historia de que Valentín y Enar se fa muy Grants. Pero tan Grants que no cabrían en la escuela. A Enar se le quedaría el pellao de la escuela de sombrero. Y Valentín se metería el de la torre tarda. ¡Qué pinche Enar! Seguro que emplearía la escuela como una casa de monjas. ¡Mira, Valentín! ¡Qué miedo! Nos prenderían a los atras demoníacas de achugar. Valentín chugaría con los coches de la cruz. ¡Qué morrudo! Y toldillas serían chugando. No podrían ferver la cosa mes Bueno, cuando el río se llevarse el puente de la ribera, podrían apañarlo en el hotel. ¡Jo, pero si les entrase la sede, se beberían sin dieta. Siempre podrían marchar tal en base de plan de con aplenar la boca de agua y tornarla a echar al río solucionado. Lo que podrían hacer es follar las huellas y las vacas hasta el puerto en un volado. Pero cuidado no es de ese callejón, Sí, Valentín. Sí. Y en invierno desfallean toda la nieve de las carreras de un bufío. Pero tienen un problema. Estando tan grandes, ¿qué trobarían también hincharse? Se podrían hacer sopas en el humo de la fuente felices. Con echar 40 puerros, 300 carrotas y dos canales de huella ya fallan buen caldo ya. La niu de las montañas estarían chelaos. Te chelo y es un tan no sabe la cosa. Suerte que la niu no lleva azúcar. No me quiero pensar lo que pasaría si nos cayese desde el tener de Naru Valentín en todo el lugar. Y ahora que él pienso cómo farita que puedes sentirte a la escuela estando tan grandes no hay caben dentro tendrían que aprender a escribir empleando estrellas de losetas pues sí a más de losetas son ja ja ja ja de qué te enriles tan entre filas qué pasaría si se bufasen un ja, ja, dos <risa> <risa> pues no te es no se farían unos volturnos que no ya habría que viviese. Y tendrían que marchar con máscaras antiguas. No podrían respirar del acudón. hace esta auto, Primero que lo un la de acá. Bueno, pues Fatín, Fatián, resulta que ya tenés tema tal vídeo. ¡Llega! Hala, esquivizo su escape. para que cuando arrive Javier, él tenga presto ya tan empecipiar a hacer las fotos, grabar las voces. Mira, que nos quedan cuatro días hasta que se acabe el curso. Bien, ma, yo escribo. No te olvides de lo de las huellas. Y no pueden meter a ver el científico esclavizado en la historia. ¡Viva! Bueno, pues el de Isham está al año que viene. Y así nos va a estar como impuesto de no sabes de qué hacer este vídeo sin pensarlo a las fines borches de Chistén, el banco de rematar.